No El tema central a habla de que Nochebuena y Navidad viene ahí ya. son excusas perfectas para hacer campaña. Dice que las festividades navideñas se han convertido en una excusa perfecta para que líderes políticos aspirantes a diferentes posiciones usen esta época para promoverse como la mejor opción en las próximas elecciones. Desde mensajes navideños, entrega de caja, canastas, hasta servir alimento en almuerzo, otros optan por participar en cenas navideñas en zonas populares. Estas son algunas de las acciones que buscan mantener su imagen viva y proyectarlos con miras a los comicios. ¿Están ustedes de acuerdo con este accionar que para nada es nuevo en nuestro país? ¿O consideran que debería hacerse una pausa verdadera en la campaña, aunque esté disfrazada con actividades navideñas? Vamos a ver. ¿Qué opinan ustedes con relación a este manejo inadecuado pero, digamos, cultural ya en términos políticos que tienen los, eh, los actores de la política nacional? Mira, yo pienso que eh, las cosas se hacen, eh, tienen sesiones, tienen límites y tienen parámetros. Eh, yo pienso que lo que afecta o lo que se censura en una campaña política es el proselitismo que anda moviendo motores, moviendo caravanas, moviendo recursos, sea del Estado, recursos de la oposición, para quizás muchas veces produciendo el desasosiego entre la gente, obligándola a que sea noticia. Hay una situación que se da en República Dominicana que forma parte de su idiosincrasia y que forma parte del activismo político que se ha ejercido aquí desde siempre. Y es que en Navidad los candidatos salen a darle una dádiva a la persona que tiene menos recursos. Yo pienso que no hay ninguna razón para que eso se coarte. Que si la persona eh, en, esa, en esa fecha es que tiene la posibilidad de recibir alguna... Ayuda de, de un dirigente político Que haga una cena Que cada noche salen y hacen un zancocho Que hagan un azopado No le veo nada de malo a eso No, no, no creo que ocasionen ningún problema ah, Y puede mejorar Incluso aunque sea por un día La situación de las personas Yo pienso que lo esencial en esto es El activismo este de andar 60 mil gente detrás de ti Montar en una guaga, montar en qué sé yo qué Pero el es que lo, los candidatos salgan a tratar de aliviar la, una mala noche de una gente, un día con una cena, con lo que sea, con, con la repartidera de canasta No pienso que eso sea algo de que para estar prohibiendo. nosotros nos gusta mucho el término ese de prohibir. No es porque está prohibiendo nada. Bueno, eh, hay una cosa, la sociedad que nosotros tenemos actualmente no era la sociedad que se conoció los en primeros, los primeros años del siglo pasado. ...del 1900. Indudablemente que uh, hemos llegado a otras etapas a, a, y, hemos ten, y tenemos actualmente una visión diferente a como veíamos el mundo. Esa visión un tanto rural, un tanto de barrio, de comunidad, de amistad, de que el vecino es el principal... Eh, familiar que tú tienes. Un no no acerca... macondo cualquiera. Exactamente. Eso ha cambiado mucho a través de los años y también ha cambiado la actividad política. Cada vez que es muy difícil tú separar la figura de la, del interés que tenga en la política. Por ejemplo, ¿cómo tú vas a separar a Leonel Fernández? ¿Cómo tú vas a separar a Danilo Medina? ¿Cómo tú vas a separar a, Binadel, a cualquier candidato, que a cualquier candidato algo, de cualquier partido, cosa. correcto. ¿Cómo tú lo vas a separar de su actividad política, de su interés político? Si cuando vaya al colmado y se tome una a cerveza... vaya a la iglesia política. Exactamente. Entonces es, un, es muy difícil. Es muy difícil porque aquí lo que se está tratando es de evitar de que la política se haga sobre la base del populismo. Te doy un pan para que tú pienses en mí como candidato. Pero, indudablemente, que los políticos cuando están metidos en estos avatares, pues definitivamente no pueden separar su imagen claro. de su condición y de su interés político. Y te voy a decir una cosa, nosotros estamos viviendo en una época, en un mundo en que todo el mundo tiene un interés. Claro. Nadie hace nada. De que voluntariamente, no, inocente, por, no. por, por exacto. ¿Y tú sabes de nada que... es inocente, ni siquiera el miedo no, es inocente. No, tú sabes es de que Ese miedo que está poniendo Yerjan pues. con el asunto de la foto que trajo, eso no es inocente. No, no, no. Ni tú, tampoco sabes, tú, sabes de qué ¿Tú sabes de, de qué trató? No. Costos, ¿Tú sabes de qué el trató, trató el mensaje de Navidad? ¿De señor, qué trató? ¿De qué trató el mensaje de Navidad? ¿De quién? De corrupción, discriminación, violencia. Y elecciones libres y claras en las municipales. ¿Eso trató el mensaje de Navidad? ¿El mensaje de, de, de, de, de la iglesia? De, de la iglesia. Ah, ok. La vaina de las doce iglesia mm. Sí, sí, sí. Entonces, letra. ¿eso es política? La, la misa esa famosa del gallo. ¿Eso decía. es política claro o, o no es política? Claro sí, que sí, claro que, no sí claro, que claro que es política. Miren, eh, tengo una... ¿Cómo se abrirá esto? Por Dios... Por... La <risa> de tecnología de, de un análogo digital. De, de un análogo digital. Hay, ah, okay, hay, un ya, digital. hay unos mensajes acá de WhatsApp. Que... Vamos a ver si... si lo chequeamos. Ok, aquí están. Bolívar Camilo dice: Esto es para Yerjan. Dale para acá. Pa acá. Pa acá. Trágalo, Vamos, trágalo, a Vamos a leerlo. El PLD nunca ha ganado limpio. El fraude estaba hecho antes de comenzar las votaciones, sino que me digan por qué en San Juan aparecieron más votos que votantes. ¿Eh? Eso dice él. Pregúntelo a la gente de León. Para este país cualquier candidato es mejor que el Penco. Pero, y y por eso no está en discusión, ese no es el tema. Eh, no, pero él habla de fraude, él habla de... No, pero de, aquí no estamos hablando de fraude. Bueno, pero la, la, lo que estamos... tú trajiste como tema... Eh, hablando de que los militares, militares no, no, pero, y conecta, mire, hay, conecta. Eh, el, el leonel manifestó eh, y, lo, y lo voy a citar dice porque sabemos qué es lo que se procura se, se, a... se refiere al PLD se y dice, a... legitimar lo que pasó para justificar lo que ha de venir y nosotros decimos, estoy citando a leonel fernández si lo que ha de venir no representa al pueblo, ojo con esto que se preparen de este ya porque el pueblo dominicano Expresará su inconformidad por otras vías que no son las que ideamos. Está ahí. Eh, estoy citando a Leonel Fernández. o sea. Pues es por eh, eso que yo te dije que le incluya al pueblo. ¿Oíste? Interprete usted lo que Leonel le está diciendo. Por eso te dije, dije un agregar un... al un... pueblo. Es oye, arenga, oye, oye, esta otra ahí. información es del un... WhatsApp dice, no buenos días, ese es el terminal 6689. Uh -huh. Buenos días. Buenos días. Muchas bueno bendiciones, y un millón de felicidad y siempre. Los exmilitares pueden ser hasta candidatos a la presidencia y lo más simple ¿Claro? es el delegado. ¿Qué está insinuando Jan? <ríe> no, Jan? ¿Leonel? No, tú, eso es lo que dice el amigo. Responda a ese dice, texto. Responda ese texto. ¿Qué de tiene que decir este señor de esa información que publica su partido hoy en... Esa es más peligrosa que la de Lionel o esa sí se puede pasar. PLD advierte a Leonel, defenderá víctima con todas las consecuencias. No, defenderá víctima. victoria. Ah, victoria, perdón. <risa> defenderá victoria con todas las consecuencias. El periódico El Día salió. Eso? eso está mal. Está mal. No, pero di que también está... tan loco. No, no, lo que sea que haya que decir. Ah, lo que sea. Aquí, Ahora sí, ¿verdad? Claro que sí. Qué bonito. Claro que sí. Lo que pasa es que eh, eh, eh, eh, eso de querer terribesar yo digo las cosas como son, en función de lo que yo creo. Nadie dice las cosas como son. todo el mundo Lo dice dice dicen como la ven. Como, crees, como la creen. como dice la. Dice Sócrates. Dice Sócrates. Eh, eh, que nadie dice las cosas como son. Ya, ya, te estoy tratando. Óyeme, Sócrates, es que no podemos venir de este programa. Quiere dar una, una cátedra de, de filosofía. Eh, la gente quiere que le, que le digan las cosas claras. Lo dice, Déjate de vaina. De tu pero, óyeme, lo, lo que tú piensas. Mira, pero lo que tú piensas, di lo que tú piensas. No quieras tú eso intervenir lo en lo que yo, que yo pienso. Es que yo diciendo, mira, esa es tu pienso. cámara. Dile, habla con tu cámara. Habla con tu cámara, pero no es intervenga en lo que yo estoy diciendo. No estoy interviniendo en lo que tú dices. Te estoy diciendo, corrigiéndote. Que nadie dice la cosa como son. Bueno. Cuando tú te arroques ese derecho, estás asumiendo un juicio que no es. Bueno, pues eso es lo que yo pienso. Pero y si según no lo que, que yo eres, pienso, así son las cosas. Los seres humanos. Pero ¿qué cosa? Ah, me va a una cátedra ahora de filosofía, y psicología y toda vaina. Son los únicos animales que tienen la capacidad de incidir en el error. Claro. Usted es el más joven de esta mesa. Si usted lo quiere, deberá tener la humildad de escuchar cuando se le corrige para que aprenda. Ah, pero, ah, pero, y deja una, esa arrogancia que usted tiene, ¿no crees? Igual que la arrogancia tuya. Usted es el que más eh, sabe. Eh, que usted no, no, con, nadie, con, ha, dicho eso, nadie delfos, ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Lo que pasa que hay cosas. Y que anotan lo que yo dije Lo que pasa No. Y que no desdeñando incluso el conocimiento no, no vengas tú a hablarle aquí a la gente de la filosofía es, yo Porque he... la verdad es, es lo que yo digo No necesariamente oh, Dios, Yo lo que estoy oh, he, he poniendo aquí Dios, mi punto no de vista viendo. Lo que pasa es aquí en algún, Yo Dios cité Dios algunas, Dios, algunos casos Cuando yo dije en este programa Y está grabado, que qué importante que esté grabado Que Leonel Fernández se iba del PLD Y que iba a formar un partido que se llamaba La Fuerza del Pueblo Cuando yo lo dije, me llamaron loco aquí incluyendo Amado, dijo, no, eso que tú estás diciendo, él no tiene asidero, te lo puedo buscar, está ahí. Búscalo. ¿Y hoy dónde está Leonel? ¿Y cómo se llama el partido? O sea, tenemos que ser un poquito más humildes todos búscalo, y admitir búscalo. que el hecho de que yo sea más búscalo. joven que ustedes, no en algún momento puedo decir algo que esté acorde ¿verdad? Eh, con la realidad. Contigo, con Pero eso no es problema mío. Yo aquí no vengo a complacer a nadie. Yo aquí no me vengo a caerle bien a la gente o a caerle mal a la gente yo vengo aquí a decir lo que yo pienso, por eso estoy sentado aquí. Esto, esto, esto, tú esto es, esto, comunicación. Aquí a decir lo que tú piensas, vaina. vamos a hacer ahora un programa, producción, vamos a hacer un programa entre él y yo ahora tú no tienes estamos discutiendo vainas personales ahora vamos a dar pausa era una objeción con relación a oiga lo que tú Luis Gabriel no, es el no? último WhatsApp va que nos queda, yo vengo aquí a decir lo que yo quiero, pero nadie puede contradecir lo que yo digo, Luis Gabriel, pues que si es, lo es el último WhatsApp que nos lo queda, lo dice, muy bien, ah, pero qué bueno. hay efectivos de la defensa civil también, me, me imagino que se referirá a gente que trabajó para la defensa civil, claro. involucrado en esta información que hemos estado discutiendo. Bueno, falta uno. Ok, Domingo López, Domingo López, por favor, de Estados Unidos. Muy, muy buen día, ese pues tema de Amado amiga. es excelente, pero... Esa discusión de ayer de Yerjan claro. y Sócrates, en vez de sumarle televidentes, mejor les restan. Bueno, gracias pues ya, a Domingo ya, ya, ya López. Ya, ya es un experto, Domingo López, en no, marca. Pero, pero, es, es, es, es pero ese es su punto de vista. No, pero ese es su punto de vista. Y lo que yo estoy diciéndole es mío. Qué vaina. Bien, señores, vamos a la pausa. Ah, sí, vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan, que esto sigue. <ríe>